Con letras grandes, no gotitas sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que le dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Es que aquí ya no queremos injerencias de pues nunca va a ser lo mismo Que hablo única que uno de afuera Afuera, afuera sí, pueden decir lo que quiera Pero si estás en tierra rica Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día Andrés Castro con dignidad Lanzó su piedra Aquí todos los países tienen sus embajadores y de muchos de estos señores no respetan la diplomacia que a muchos que con su arrogancia se abren los corredores allá de la Casa Blanca. Y es que si él quiere hablar que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra Estoy hablando de guerra, nada más decir, Y hable miércoles, pero afuera, afuera, afuera, afuera pueden decir lo que quieran, quiera. pero si estás en tierra rica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco. Afuera pueden decir lo que, que quieran, pero si estás en tierra, Nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día andino en árbol.